¿En fin en after? Eh Sí, por favor. ¿Completamos? 300 pesos por el momento. Ah. ¿Efectivo, tarjeta? ¿Efectivo? Factura, ticket. Ah, no hace se falta. ¿Serviclub? Eh, sí, eso sí. Se ve muy bien, hasta luego. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va? la medida de seguridad? Ahora, es grave. Come. <laughs> ¿No? Sí. parece. Muchísimas gracias. Bueno, a vos no, me ¿eh? que Bueno, con respecto al descargo final del, del sector playa, el playero que me atendió empleó palabras cordiales, me sonríe, no me da la espalda, me mira a los ojos y estuvo atento a mis necesidades, el playero tenía el pin con el nombre y era ORAXIO, eh, tenía zapatos de seguridad y su uniforme estaba en buen estado, no estaba roto ni escocido, me ofrece cargar combustible combustible y me ofrece completar el tanque, el monto gastado es de 300 pesos de combustible infinito en Afti, pero activamente me, emite, me ofrece el ticket, perdón que no hace falta y me consulta por la tarjeta Serviclub no tenía autos en fila detrás de mí durante la carga, no me ofrece, eh, perdón, me realiza el servicio de corte de cielo, limpieza de vidrios el cartel de precios está en buen estado de conservación, tiene todos sus precios y letras legibles los pisos no están manchados ni con aceite ni con combustible las paredes y el techo están en buen estado de conservación, el surtidor está en buen estado de conservación limpio y ordenado sus picos, sus mangueros, estaba todo limpio y ordenado, funcionaba todo bien y sí hay 20 de lubricantes en la isla y no hay nadie fumando ni hablando por celular ni cargando combustible con las luces encendidas y nada más para destacar. Thank <laughs> you. Come okay. yeah, on, okay. un café Sí. tiene la promoción con dos medialunas 125 el café grande eh... si no medianito 115 con dos medalunas. Eh, no dame no, uno mediano pero llevo algo de acá no medialuna café solo o con leche el café eh, café solo café solo bueno 76 ¿alguna otra cosita? y te llevo estos ¿Algo más Sí. Yes. 180. ¿Tiene que factura? No, no hace falta. ¿Tarjetita sobre el club? Sí. Tira lo hace cadero, El mío, el mío para llevar, ¿eh? Ah, para llevar. No para llevar bueno. Buenísimo. Eh, no, lo llevo así nomás. ¿Consorbete? ¿La tapita? La tapita, pues. ¿eh?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 Bueno, con respecto al descargo final del sector tienda, el nombre de la cenefa de la tienda editada, una tienda full de la imagen vieja. El vendedor que me atendió me saludó, empleó palabras cordiales, me sonríe, no me da la espalda, me mira a los ojos y estuvo atento a mis necesidades. El vendedor tenía el pin con el nombre. Y era Sebastián y tenía gorri, tenía su uniforme en buen estado, no estaba roto ni descocido. Y había otro vendedor en la tienda que también tenía pin y gorri, tenía el uniforme en buen estado, no estaba roto ni descocido. Las góndolas y heladeras estaban limpias, ordenadas, en buen estado de conservación. En las heladeras, entre medio dos gaseos, ahí que traté de filmar, se veía como un faltante de producto. Y en las góndolas, en una estante, también se veía faltante de productos. Todos los productos tenían precio. No vi presencia de bebidas alcohólicas, no vi comida con fecha vencida. El monto de la compra es de 181 pesos, che, bueno me cobra 180 pesos y se me emite y se me entrega el ticket fiscal eh, y me pide la tarjeta de socio de Serviclub. Con respecto al descargo de los baños no hay ningún cartel que indique que son de uso público para clientes, estaban en buen estado en general, no había feos olores, no había presencia de basura en los tachos ni papeles en el piso, los pisos estaban limpios, no estaban sucios ni mojados. La puerta del cubículo y de inodoro estaba en buen estado de ambos lados, no estaba rayada ni escrita ni manchada. y La puerta de ingreso al baño también estaba en buen estado de ambos lados, no estaba rayada ni escrita ni manchada. La descarga del inodoro funcionaba bien. La descarga del migitorio funcionaba bien y la descarga de los lavatorios de manos funcionaban bien. Había papel higiénico en el cubículo y inodoro, había jabón líquido y estaba el aparato de aire automático para secarse las manos y funcionaba bien.